Está bien, está bien, no está todo bien. No, pero no pero No, pero cuéntalo, no nada? Dale gracias a Dios que tú estás bien. Sí, vivo. claro. Cuéntalo, ¿qué fue lo que pasó aquí? No, no, está todo bien, está todo bien. No hay problema ahí con eso. ¿Por qué fue que pasó el accidente? Se rompió algo de cambio. cambio. ¿Y ya? ¿Tú ibas subiendo? Ok. ¿A qué compañía pertenece? Su es mío.